Buen día, mi nombre es Marcela Barrero, soy moderadora de eventos de la comunidad ContaPyme y doy la bienvenida a todos quienes se conectan a participar del curso virtual formato 2516 conciliación fiscal. Este evento ha sido organizado por la comunidad ContaPyme, proyecto que busca capacitarlos de manera gratuita en temas de interés contable, tributarios y empresariales. Actualmente en la comunidad Contapyme somos más de 50.000 los miembros que deseamos crecer como profesionales día a día, asistiendo a los cursos gratuitos que ofrece la comunidad. Recuerden que este evento es posible gracias al patrocinio de Contapyme, el software contable y de facturación electrónica. En el presente curso contaremos con la participación de la empresa Soluciones Inteligentes Consulting Group. Soluciones Inteligentes Consulting Group es una empresa de la ciudad de Manizales, cuenta con una experiencia de más de 10 años en atención a pymes en temas de consultoría financiera, tributaria, devoluciones de impuestos como renta e IVA, consultoría e implementación de las NIF y brinda servicios de capacitación en NIF y NIA desde el año 2010. La empresa Soluciones Inteligentes Consulting Group proyecta declaraciones de impuestos a personas naturales y responde requerimientos de la UGPP. Entre sus clientes cuenta con empresas como J. Ramírez y Asociados Limitada, Asesores de Seguros, EMCJSAS, Servicios de Ingeniería Eléctrica, Parque Temático Laguna Negra, BIOS, Clínica Flavio Restrepo, Sociedad San Vicente de Paul, Almacén Milán, entre otros. El día de hoy contaremos con la intervención del doctor Francisco Javier Pineda. El doctor Francisco es líder de consultoría de la empresa Soluciones Inteligentes Consulting Group, es contador público de la Universidad de Manizales, es ingeniero de sistemas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Adicionalmente es especialista en ingeniería de software de la Universidad Autónoma de Manizales, Cuenta con una amplia experiencia en consultoría empresarial, financiera y tributaria, al igual que en procesos de adopción por primera vez NIF. El Dr. Francisco se ha desempeñado laboralmente en empresas como Soluciones Inteligentes Consulting Group, Morris Asesores de Seguros Limitada, Cardona Ocampo Asesores de Seguros, Liberty Seguros en Manizales. Ha sido docente catedrático en la Universidad de Caldas y en la Universidad Remington. Adicionalmente se ha desempeñado como capacitador profesional en entidades como ACOPI, Escuela Superior de Administración Pública ESAP, la Universidad de Manizales, Universidad Cooperativa del Risaralda y Fundación Cooprocal, en temas tributarios y estándares internacionales de información financiera. Doctor Francisco, muy buenos días y bienvenido. Marcela, muchas gracias, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, agradezco mucho la invitación a Contapime y le doy un saludo especial también a todos los miembros de esta comunidad. Bueno, vamos a, entonces a dar inicio con la temática de la sesión del día de hoy. Espero que sea de todo su gusto. Factura electrónica, proveedor tecnológico, documento XML, certificado electrónico. ¿Confundido? Déjenlo en nuestras manos. Facturando electrónicamente con Contapyme, usted tendrá el tiempo y la tranquilidad que necesita para dirigir su empresa. Active la facturación electrónica en Contapyme, digite sus rangos de numeración y comience a emitir factura electrónica. Así de fácil. Facture como siempre. Crezca más que nunca con el sistema de facturación electrónica de Contapini. Contapini, siempre un paso adelante. Muy bien amigos, entonces vamos a dar inicio a esta sesión en la cual revisaremos el tema de la conciliación fiscal, que no es más que la comparación de la información financiera bajo los nuevos estándares de contabilidad, en este caso la NIF plena, la NIF pymes o la NIF micros y la información fiscal requerida por el estatuto tributario. Todo esto tiene que ver directamente con el impuesto a las ganancias y el impuesto a las ganancias todos eh, los requerimientos de reconocimiento y de medición se encuentran en el estatuto tributario. Sin embargo, la forma como debemos hacer reconocimiento y medición de acuerdo con los nuevos estándares contables puede diferir un poco de la forma, como nos lo requiere el Estatuto Tributario, de allí que nace la necesidad de hacer una conciliación fiscal. Esto de todos modos no es nuevo, recuerden que ya anteriormente nosotros hacíamos también una conciliación tributaria y contable que hacíamos en el Formulario 1732, que ha sido ahora sustituido por el Formulario 2516. Me parece muy conveniente que para iniciar eh, preparemos nuestra área de trabajo, es decir, tengamos a la mano toda una serie de información y de documentos que serán útiles para poder llevar a cabo nuestra labor. Vamos entonces a ir a diferentes páginas web donde ustedes podrán descargar toda la información que requieren. En esta sesión veremos desde el marco legal hasta la actualidad de la conciliación fiscal en Colombia, las NIP y su relación con el impuesto a las ganancias y algunos casos prácticos que son quizás eh, los que con mayor oportunidad se repiten y que nos van a permitir tener una idea de cuáles diferencias vamos a tener por criterios de reconocimiento y medición con respecto al estatuto tributario. Vamos entonces ahora a ingresar a esas páginas. Muy bien, entonces acá tenemos nuestro navegador eh, en el cual empezaremos a buscar las páginas que requerimos. La primera, digamos, puede ser la página de la DIAN. Eh, en la página de la DIAN, pues lo normal es que nosotros estemos ingresando al portal transaccional con nuestro usuario registrado. Para este caso, lo que vamos a hacer es darle clic en este vínculo que dice portal web, en este vínculo. Cuando damos clic en el portal web, él nos va a llevar a la página de la DIAN y en la página de la DIAN hay un vínculo que se llama normatividad, en ese vínculo vamos a dar clic en normas y entonces bueno esta es una eh, confirmación para evitar ingreso de robots a la página de la DIAN que la relenticen, hacemos esa validación que es una validación humana, estamos ya en el portal de la DIAN y él ya nos indica qué tipo de norma queremos ver. Si resoluciones, circulares, resoluciones de clasificación arancelaria o conceptos unificados, entre otros. Por supuesto que, eh, dada la característica de las normas relacionadas con conciliación bancaria, vamos a entrar al vínculo de resoluciones. Ya sabemos entonces eh, que hay una serie de resoluciones relacionadas con la conciliación fiscal, las cuales vamos a buscar. Eh, Dentro de estas resoluciones vamos a ir por acá al, al vínculo al vínculo 10. Aunque esta eh, no es necesariamente la resolución relacionada con la conciliación fiscal, si sí es la resolución que prescribe el formulario de renta. Es la resolución 32 de mayo del 2018. Algo tarde, por cierto. Vamos a ir también al vínculo 12. En el cual encontraremos la resolución 20. Que tiene relación directa con la conciliación fiscal. Obsérvenlo acá. Entonces, esta, este vínculo tiene tanto la conciliación como el correspondiente anexo. Bien pueden ustedes... Eh, ir preparando su área de trabajo allá en su empresa, descargando esta normatividad. Adicionalmente, ¿qué requerimos? Ya en la primera página de la DIAN, no en el portal web, sino en la primera página, hay un vínculo a prevalidadores. En este vínculo de prevalidadores, en este momento, porque esto puede cambiar, ustedes van a encontrar acá, como tercer vínculo en este momento, el reporte de conciliación fiscal. 25.16, año grabable 2017, si ustedes le dan clic, él iniciará una descarga, observen acá, eh, se está iniciando ya esta descarga, por supuesto que nosotros ya hemos eh, efectuado eh, las correspondientes descargas para efectos de agilizar nuestro trabajo, lo que les recomiendo entonces a ustedes es que tengan preparado en su computador toda esta información que va a ser requerido para abordar el tema de la conciliación fiscal. Adicionalmente, otra página importante para ustedes es la del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, www.ctcp.gov.co. En esta página también ustedes eh, tienen unos vínculos que son de gran utilidad para efectos de la aplicación de los estándares internacionales. Allá hay un vínculo denominado normativa, le de dan clic en ese vínculo o botón azul que nos sale. Luego, él entonces eh, empieza a mostrarnos los diferentes tipos de normas orientadas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. A través de esta página hay doctrina y también están las leyes, decretos, resoluciones circulares, entre otros. Vamos a entrar al vínculo de leyes y vamos a descargar la ley 1314. Dándole clic en este botón de descarga de documento. Si ustedes no los tienen y los requieren en su computador también, pueden descargar todos los decretos relacionados con Norma Internacional de Información Financiera, eh, para micros, plenas, pymes y todos los demás modificatorios de estos anteriores decretos básicos, inclusive el 2420, que es el único reglamentario en materia contable en Colombia en este momento. Todos estos documentos ustedes los pueden obtener dándole clic al botón descarga de documento. Adicionalmente en la página del de Consejo Técnico de la Contaduría Pública van a encontrar este botón verde que los llevará a la normatividad internacional. Tanto de información financiera NIF como de aseguramiento de información NAI. Vamos a darle clic a ese vínculo. En este vínculo ustedes tienen para acceder dos opciones. Una, que ustedes ya estén registrados, que sería este segundo botón, o que apenas vayan a registrarse. No necesitan sino darnos datos básicos, mmm, casi siempre solo el correo electrónico y una información adicional muy mínima, un teléfono una dirección, con la cual pues determinarán su ubicación. Es bueno aclarar, que esta información eh, por control de dominios de internet está solamente accesible en el territorio colombiano y ha pagado el Ministerio de Comercio por esta información para todos nosotros. También advertir que estas son informaciones de solo consulta, es decir, que uno por supuesto irá aprendiéndose una serie de términos, de conceptos y de tratamientos contables en la medida en que lo realiza, pero que aquí todo lo que está contenido es de permanente consulta cuando ustedes así tengan la necesidad de aprender el tratamiento específico porque eh, recuerden ustedes que tanto estas normas de aseguramiento como de preparación de información financiera son transversales a todos los negocios y no necesariamente todos los contadores tenemos por qué saber toda la información relativa al manejo de todas las empresas. En esta información de consulta cuando tengas la necesidad puedes dirigirte, profundizar y analizar y estudiar un poco más estos contenidos. En este caso tenemos dos vínculos, uno es IFRS y el otro es IFAC. El IFRS es para la preparación de información financiera, el IFAC es para el aseguramiento de la información. O sea que si tú eres contador y estás preparando información financiera, lo que necesitas son las normas internacionales de información financiera, pero si lo que eres es auditor o revisor fiscal, necesitas las normas de aseguramiento que encuentras en el vínculo IFAC. Vamos a ingresar al vínculo IFRS. En mi caso... Yo le digo aceptar términos, ya estoy registrado, le doy clic en el vínculo IFRS y él me va a pedir el correo que yo previamente haya registrado. Le damos clic en ingresar y acá ya me salen los diferentes estándares. ...para diferentes años, por ejemplo, en este momento él me está consultando el periodo 2012. Por defecto ingresó allí, no porque yo esté consultando específicamente ese. Yo sé que el documento que necesito lo voy a encontrar en el botón del 2016. También me puedo desplazar con estas barras de desplazamiento... ...y voy a ir hacia abajo a encontrar la NIP Pymes, ...que sería el documento con el cual yo requiero trabajar en este momento y creería yo que en la mayoría de los casos es el documento que muchos de ustedes allá en sus empresas, en sus oficinas, permanentemente van a utilizar. Acá hay dos documentos, hay uno que es el A, que es el contenido propiamente de la norma, y está el B, que es una exposición de motivos y las discusiones de los consejeros del IASB en el momento de definir el estándar. Vamos a descargar entonces, por supuesto que ustedes pueden descargar ambos, para este efecto vamos a descargar el A. bueno por supuesto que nosotros ya previamente habíamos hecho las correspondientes descargas en este caso particular nosotros en una carpeta que preparamos para esta sesión eh, creamos eh, una carpeta específica para descargar todos estos documentos la llamamos normatividad y como pueden ustedes ver Está la ley 1314, los decretos para el grupo 3, grupo 1, grupo 2, el decreto 1998 que tiene que ver con la conciliación fiscal, la resolución 0073 de la DIAN, el anexo de la resolución 020, que es la conciliación fiscal eh, y su correspondiente anexo explicativo, la resolución 032 que prescribió el formato, el formulario de renta para el año 2017, el decreto 2649, el estándar de las NIP para pymes y el prevalidador de conciliación fiscal descargado de la página de la DIAN. Entonces, una vez superada esta etapa de, digamos, organizar nuestro eh, ambiente de trabajo donde ya tenemos toda la normatividad, pues no queda más que recomendarles de que permanentemente sean ustedes visitantes de la página del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, inclusive de las superintendencias y eh, de la página de la DIAN, donde eh, continuamente se están entregando una serie de informaciones y de documentos que deben, que deben ser aplicados día a día en nuestro trabajo. De hecho incluso por normatividad en Colombia también se emiten una serie de borradores, de documentos en borrador ...que tienen una etapa de discusión, en los cuales creo que los contadores especialmente, pero en términos generales, incluso los empresarios y todas las personas económicamente activas, deberíamos estar revisando con alguna frecuencia, inclusive uniéndonos para realizar las respectivas eh, recomendaciones, sugerencias o comentarios a todos estos documentos. No como eventualmente ocurre siempre, y es que nos sentimos eh, como sorprendidos por la serie de reglamentaciones y de normas emitidas por el Gobierno Nacional. Sabemos pues la carga de trabajo que nosotros tenemos, pero no podemos excluirnos de la responsabilidad de no hacer los comentarios y después simplemente quejarnos con la serie de normas que se emiten. Sabemos igual que normalmente muchas de estas normas son emitidas a la, eh, de afán a la carrera y en los últimos días del año. Lo cual de todos modos no nos excluye de la responsabilidad porque ya han sido emitidas una serie de borradores con uno o dos meses de anticipación como el que vamos a ver ahora. Les voy a mostrar el borrador que está en comentarios hasta el 31 de octubre para la conciliación fiscal por el año 2018 que ya no solamente contempla los responsables de presentar la declaración de renta en el formulario 110 sino también en el 210%. Vamos a continuar entonces con la revisión del marco legal. Vemos entonces una cascada de normas. Desde la Ley 13.14 del 2009, el artículo 4 pasando por la Ley 16.07 del 2012, el artículo 165, el Decreto Reglamentario 2548 del 2014, primera aproximación a las bases fiscales, el Decreto Único Reglamentario 1625 del 2016, en su aparte 7, NIF, correspondiente a la reglamentación de esas bases fiscales, y en el Decreto Único Reglamentario, que hasta ese momento fue un compendio de todas las normas tributarias emitidas hasta esa fecha. La última reforma tributaria, Ley 1819 del 2016, en su artículo 137 de Conciliación Fiscal, el Decreto Reglamentario 1998 del 2017, Interrelación Contable y Fiscal, la Resolución DIAN 0073 del 2017 y la Resolución DIAN 0020 del 2018. Revisemos la Ley 13.14 del 2009 en su artículo 4. Básicamente, esta norma lo que nos refiere es la independencia y autonomía de las normas tributarias versus las contables y financieras. Ya hablábamos entonces y sabemos que son unas actividades propias de la preparación de información financiera, el reconocimiento, la medición, la reclasificación y la corrección de errores. Muchas de estas actividades fueron las que realizamos en la preparación de nuestro estado de situación financiera de apertura. Con posterioridad a eso, básicamente el reconocimiento y la medición son dos funciones que debemos llevar a cabo al hacer la preparación de la información financiera y que tienen un tratamiento desde el punto de vista de los estándares normativos contables y pueden tener otro tratamiento desde el punto de vista de la liquidación del impuesto a las ganancias que conocemos en Colombia como impuesto de renta y que tiene un reglamento y unas instrucciones propias en el libro primero del Estatuto Tributario. Entonces, básicamente este artículo cuarto lo que nos dice es, ¿Usted aplicará unos estándares normativos contables para la preparación, presentación y revelación de información financiera y eso va a tener efectos meramente financieros, pero hay otras normas especiales específicas que en este caso determinará eh, el Congreso de Colombia para efectos tributarios y que usted debe acatar. Bien sabemos nosotros los contadores en la preparación de las declaraciones de impuestos que Allí nos tenemos que acoger a las reglas de reconocimiento y medición expresadas por el Estatuto Tributario, básicamente incorporadas con la última reforma tributaria, Ley 18 y 19 del 2016. Ley 16.07 de 2012, artículo 165. No ratificaban lo mencionado en el artículo 4 de la Ley 13.14, era simplemente una ratificación y donde nos iban a dar unas pautas con respecto a unos plazos a partir de los cuales o que se debía cumplir como una doble, un doble manejo para efectos fiscales o más bien para la permanencia o estabilidad fiscal de la información con respecto a las bases contables básicamente orientadas a eh, la identificación y aplicación del estatuto tributario. El decreto reglamentario 2548 del 2014 incluso eh, nos hablaba sobre unos plazos o unos términos que se debían cumplir para efectos de cada uno de los grupos. Como esto casi es, eh, digamos ya una anécdota, porque han sido muchas las normas que han pasado y ya hay otras de aplicación hoy en día, entonces vamos a pasar muy rápido por estos artículos y por estas normas, básicamente lo que hablaba era de una estabilidad jurídica de cuatro años durante los cuales digamos estaba pidiendo un tiempo, el Congreso estaba pidiendo un tiempo para la emisión de las normas que ya en definitiva iban a ser bases contables para efectos fiscales entonces eh, dado que en la ley 18 y 19 que es del 2016, es decir prácticamente de los cuatro años que inicialmente iban a cobijar esta estabilidad jurídica, se adelantaron dos, por ese motivo casi esto es ya una casualidad pues mencionarlo. Hablaban allí de las bases fiscales, nuevamente haciendo referencia al artículo 4 de la ley 13.14, se hablaba de un tratamiento de registros obligatorios, <coughs> se hablaba de un libro tributario, por supuesto que todas estas diapositivas ustedes las van a tener y van a poder hacer un recorrido normativo, de lo que nos ha llevado a lo que hoy en día estamos aplicando. Nuevos obligados a llevar contabilidad y quienes la lleven voluntariamente. Planes piloto. Es decir, para la medición estadística de la IAN con respecto al efecto que esto iba a tener sobre el recaudo de los impuestos. Es muy importante tener en cuenta acá entonces que si bien la información financiera tiene un propósito que es revelar o presentar información sobre la realidad económica de las empresas, esa contabilidad se convierte en un medio de prueba para las declaraciones de impuestos. Es muy importante revisar en el Estatuto Tributario la contabilidad como medio de prueba, que está entre el artículo 772 y 777 del Estatuto Tributario, porque básicamente... Eh, las declaraciones tributarias van a ser diligenciadas con una serie de informaciones que tienen procesos de reconocimiento porque hay una identificación de cada una de las partidas o bien con el patrimonio o bien con las deudas o pasivos o bien con los ingresos, con los costos y deducciones que permiten la determinación de la base gravable y todas estas informaciones que son financieras tienen los criterios de reconocimiento y medición contable y pueden tener otros de reconocimiento y medición fiscal como lo decía ahora lo que da origen a la conciliación contable y fiscal hay unas formas y requisitos de llevar la contabilidad hay una prevalencia de los libros de contabilidad frente a las declaraciones y una prevalencia de los comprobantes sobre los asientos de contabilidad yo incluso en este momento Voy a mostrarles en, en un Paint de una manera fácil eh, cómo se podría interpretar esta este, aparte del estatuto tributario en el cual tomamos la contabilidad como un medio de prueba. Vamos a Paint. Si la contabilidad como medio de prueba fuera un edificio, si toda la información, si toda la información eh, contable, digámoslo así fuera eh, una construcción entonces si digamos este fuera el edificio de la información financiera de la empresa así que lo que queremos es pues, mostrarles a ustedes eh, de una manera muy gráfica cómo sería esto entonces acá tendríamos las bases de esta edificación serían el artículo 776 que son los soportes o los comprobantes digamos que las paredes de esta construcción serían el artículo 775 que correspondería a los libros de contabilidad o a la contabilidad propiamente dicha y tendríamos entonces nosotros acá en el techo, este techo serían las declaraciones tributarias. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que para yo poder llevar a cabo una declaración tributaria, yo debía haber tenido acceso a unos soportes, con los cuales preparé la contabilidad y por último a partir de esta contabilidad yo preparé mis declaraciones tributarias. Esto es bien importante porque es lo que da origen a la conciliación fiscal, en la cual yo a través de la función comprobatoria de la contabilidad puedo Comprobar que las, que las cifras plasmadas en una declaración de impuestos obedecen a la realidad económica de la empresa. Adicionalmente, que si hubiera diferencias entre las cifras contables o financieras y la información de tipo fiscal, yo estoy en la capacidad de explicar por qué criterios de reconocimiento o medición esas diferencias se están presentando. Continuemos entonces con la diapositiva. Bueno, previamente, eh, y esto lo debimos haber hecho hace por lo menos unos dos años, en el renglón 82 del root debimos actualizar el root y e indicar dos cosas. Una, eh, que estábamos obligados a llevar contabilidad. Y dos, de qué grupo éramos. Entonces es importante, y esto pues sí ya ha sido abordado hace algún tiempo, y seguramente es del manejo de todos ustedes si no lo encontrarían en el decreto 2706 2784 y 3022 para ustedes identificar si pertenecen al grupo 1 al grupo 2 o al grupo 3 que por supuesto les va a determinar cuál es el estándar aplicable para cada una de sus organizaciones en muchos casos y muchos de ustedes quizás eh, por el tamaño de empresas que habitualmente manejamos estemos entre el grupo 2 y el grupo 3. Quizás haya personas del grupo 1, creería yo que sea en menor cantidad. De todos modos, lo importante es identificar los criterios de ingresos, patrimonio, número de empleados, es decir, del tamaño de mi organización para efectos de la aplicación del estándar correspondiente, lo cual debe quedar contemplado en el RUT. Aquí vemos las diferentes opciones. Una vez entonces elegido el grupo de NIF, y bueno, esto era el decreto 2548 que ahora, digamos, no tiene aplicación. Eh, era lo que, lo que se debía hacer, identificar inicialmente cuál es tu grupo para efectos de la actualización del RUT Luego llega el decreto único reglamentario 1625 del 2016, en el cual incluyen la parte 7 NIF en el Estatuto Tributario donde pues básicamente lo que se reglamenta es el artículo 4 de la de la Ley 1314 y se recopila el decreto 2548. Llegamos ya a la Ley 1819 del 2016, el artículo 137, donde se define la conciliación fiscal, se crea el artículo 772 raya 1, donde nuevamente nos hacen Énfasis en la diferencia entre la información financiera para propósitos de eh, determinar la situación financiera de la empresa y la información financiera como base fiscal para efectos de llevar esta información a las declaraciones de impuestos. Nos dicen que el Gobierno Nacional reglamentará la materia como efectivamente en las normas posteriores lo ha hecho. Aquí hay un artículo bien importante, es el 21-1. raya ...para la determinación del impuesto sobre la renta y complementarios... ...es un artículo nuevo en el cual nos hablan sobre el reconocimiento y medición... ...de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos... ...y el efecto eh, que esto va a tener sobre la preparación de los impuestos... ...y sobre la contabilidad como medio de prueba de estas declaraciones tributarias. Tiene varios parágrafos, por ejemplo en este parágrafo 1... Entre muchas otras cosas nos hablan del reconocimiento, digamos que sería la palabra clave acá con respecto a las bases contables para efectos fiscales. Vienen eh, otra serie de parágrafos donde nos hablan de la obligatoriedad o de la opción al momento de llevar contabilidad de manera voluntaria se deberían entonces aplicar todos estos criterios de reconocimiento y, y medición. Nos hablan del principio de causación o de acumulación y de vengo, como se llama en NIF. Nos hablan también de las referencias a los marcos técnicos normativos contables eh, donde eh, debemos aplicar los decretos en mención, en este caso el Decreto Único Reglamentario 2420. Nos hablan de la obligación incluso de las eh, personas jurídicas en disolución y liquidación de su obligación de acoger lo previsto en el estatuto tributario en el parágrafo 6 nos hablan sobre los criterios de medición que se efectúan entonces recordemos que en NIF hay unos criterios de medición diferentes de los que están contemplados en el estatuto tributario casi que lo que nos están indicando es que para efectos tributarios ni el valor razonable ni el interés implícito ni otros criterios diferentes al costo histórico van a ser tenidos en cuenta para efectos fiscales, lo cual origina por supuesto partidas de conciliación por criterios de medición. Por consiguiente, las diferencias que resulten del sistema de medición contable y fiscal no tendrán efectos sobre el impuesto de la renta y complementarios hasta que la transacción se realice mediante la, trans la transferencia económica del activo. Ya lo veremos más adelante con ejemplos. Entonces, Básicamente, el criterio de medición permitido en el estatuto tributario para efectos de la medición de las partidas en la declaración de renta y complementarios será el costo histórico. También hay un artículo muy importante sobre la conciliación fiscal y es el efecto del estado de situación financiera de apertura en los activos y pasivos y cambios en políticas contables y errores contables. Son una serie pues, de tratamientos que se le deben dar a las diferentes partidas y su efecto que tendrían sobre los impuestos. Por supuesto, invitarlos a que profundicen un poco más sobre este artículo. Actualidad en Colombia Entonces, después de la Ley 18 y 19 del 2016, viene la reglamentación de esta ley, con el primer decreto, que es el 1998 de noviembre 30 del 2017. Básicamente acá se define para el, eh, la, la parte 7, NIF, del libro primero del decreto 1625, que ahora ya cambió de nombre. Antes se llamó eh, NIF, ahora se va a llamar Interrelación Contable y Fiscal. Nos hablan sobre la conciliación fiscal y es el deber formal de los declarantes del impuesto de renta, eh, a determinar un sistema de control o conciliación mediante el cual estos contribuyentes registren las diferencias que surgen entre la aplicación de los criterios de reconocimiento y medición de los marcos técnicos normativos contables y las disposiciones del estatuto tributario la conciliación fiscal contendrá las bases contables y fiscales de los diferentes elementos de los estados financieros activos pasivos ingresos costos gastos que tributariamente se denomina deducciones y demás partidas y conceptos que deben ser declarados, así como las diferencias que surjan entre ellas. Cuando hablamos de demás conceptos o partidas es porque si bien estas definiciones que acabamos de dar de activos, pasivos, eh, ingresos, costos y gastos son contables, hay otros elementos participativos de las declaraciones de impuestos como los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, las rentas exentas, los descuentos tributarios y otros criterios que no necesariamente aparecen con ese nombre en la contabilidad o hacen parte de alguno de estos. Esa conciliación fiscal tiene varios elementos, casi que los podríamos connotar dentro de este círculo, que cuáles serían el control de detalle, el reporte de conciliación fiscal, la moneda funcional, la conservación, el incumplimiento los sujetos obligados a presentar el reporte, la prescripción del reporte, que en este caso sería el formato 2516, y la exhibición cuando así lo solicite la autoridad tributaria. Viene una descripción entonces de cada uno de estos puntos, eh, donde identificamos pues, el control de detalle como una herramienta de control autónoma, es decir, esto estaría sustituyendo... El, el libro de registro o el control de detalle que hablaban en el decreto reglamentario 2548 para efectos de incorporar en la contabilidad todas estas partidas que vayan representando una diferencia para efectos tributarios el reporte de conciliación fiscal por supuesto entonces será un informe consolidado de saldos partiendo de la información financiera identificando una serie de diferencias en criterios de reconocimiento y medición y llegando finalmente a la información contenida en la declaración tributaria, lo que conoceríamos como saldo fiscal. Cuando existan diferencias que no correspondan a los sistemas de reconocimiento y medición, no será necesario llevar la herramienta de control de detalle a que se refiere el numeral 1 de este artículo. Cuando existan diferencias y estas se puedan explicar e identificar a través del reporte de conciliación fiscal, no será necesario llevar el control de detalle. Bueno, entonces, ¿quiénes son los sujetos obligados a presentar la conciliación fiscal? Entonces, quienes quieran hacerlo de manera voluntaria, lo podrían hacer, pero básicamente quienes tengan ingresos superiores a 45.000 VT's, que mirándolo con respecto al año 2017, sería una suma superior a 1.433.655.000 pesos. Estas personas serían las obligadas. Ahora, para sorpresa de todos, resulta que, con la prescripción de la declaración de, del formulario para declaración de renta en la resolución 32 de mayo del 2018, eh, se determinó que solamente iban a presentar el formulario 110 las personas jurídicas y las no residentes para efectos fiscales esto da como resultado entonces que habiendo sido determinada para efectos eh, la conciliación fiscal como complemento del formulario 110 muchas personas naturales entonces no tendrán que cumplir con la obligación de presentar su conciliación fiscal ya de hecho, y lo vamos a revisar en un momento, hay un proyecto de norma de conciliación fiscal por los años 2018 y 2019 donde se incluye el formato 25.16 para quienes estén obligados a presentar declaración de renta en el formulario 110 y el formulario 25.17 para quienes estén obligados a presentar declaración de renta en el formulario 210. Conservación y exhibición la conservación y exhibición tendrá los mismos términos de conservación de documentos o de retención documental del artículo 632 del Estatuto Tributario y es cinco años a partir del año siguiente a la elaboración. El mismo de, de firmeza de la declaración. Bueno, recuerden que ya la firmeza de declaración también ha cambiado a tres años y a doce cuando haya pérdidas. Prescripción. El formato debe ser definido dos meses antes del cierre del periodo fiscal, por eso está para comentarios de todos ustedes allá el nuevo eh, formulario 2516 y 2517 prescrito allí según lo indican para el año 2018 y 2019. Vamos a ir a internet y les voy a mostrar en dónde pueden ustedes mismos hacer el descargue de este borrador para que este, hagan sus correspondientes comentarios, los cuales pueden hacer hasta el 31 de octubre del presente año. Vamos a la página web. Entonces, en este vínculo de normatividad, hay un vínculo a su vez, al final, que se llama proyectos de normas. Nos sale pues nuevamente la validación. Ahora, le damos en esta pestaña año 2018, y tipo de norma, proyecto de resolución y entonces vamos a buscar por acá esta que dice por la cual se prescribe el formato reporte de conciliación fiscal de qué tratan los numerales entonces vamos a abrir este vínculo tiene cuatro páginas nos hacen pues todo un recorrido por la, los antecedentes normativos. Y en la parte inferior encuentran ustedes los anexos al formato 2516 para el formulario 110, 2517 para el formulario 210. Y su correspondiente guía de diligenciamiento para cada uno de estos formatos. ¿Cuál es entonces la invitación? A revisar y hacer los comentarios que consideren ustedes necesarios para el diligenciamiento y presentación de estos formatos. Vamos nuevamente entonces a la diapositiva. Muy bien, entonces ante el incumplimiento con el proceso de conciliación fiscal está contemplado un régimen sancionatorio en el artículo 655 del Estatuto Tributario irregularidades en la contabilidad. Esta sanción puede ser hasta el medio por ciento, punto cinco por ciento, <coughs> del mayor valor entre el patrimonio bruto y los ingresos netos del periodo, sin exceder de 20.000 VT's, que para el año 2017 correspondería a la suma de 637.187.000 pesos. ¿Qué quiere decir eso? Que esta es la sanción potencial por no llevar a cabo el proceso de conciliación fiscal, por omitirlo y no presentarlo en las fechas que así corresponda. De esta manera entonces también hacemos una invitación a todos los colegas contadores a medir sus honorarios en función de la responsabilidad. A veces estamos midiendo los honorarios únicamente en, en función de la oferta y la demanda, cuando ya pueden ver ustedes la responsabilidad que implica llevar a cabo todas estas actividades la preparación y la exigencia para llevar a cabo de buena manera estas labores y por consecuencia entonces eh, debería ser medido en, de esa misma manera y en función de esto el, la tasación o la medición de nuestros honorarios en la prestación de estos servicios vamos entonces a la resolución DIAN 0073 de 2017 que fue un primer acercamiento a la definición del formato de conciliación fiscal. En, este forma, en esta resolución perdón, se prescribió el formato eh, que establece el Decreto Único Reglamentario 1625 en su artículo 1.7.1. Se definió un anexo 1 de características técnicas, es decir, donde se expresa cuál sería la estructura XML de ese formato, y un anexo 2, guía de diligenciamiento. Por último, la resolución 20 del 2018, ya digamos fue la prescripción definitiva del formato, vemos acá también los antecedentes normativos, esta resolución 20 de marzo del 2018 entonces, prescribe el formato 25.16, establecido por la resolución 73 de diciembre 29 del 2017, que instrumentalizó el decreto o reglamentó, el decreto 1998 de noviembre 30 del 2017, reglamentario del artículo 137 de la ley 18-19 del 2017, que incorporó el artículo 772-1 del Estatuto Tributario como conciliación fiscal, correspondiente a la parte 7 del decreto único reglamentario 16-25 del 2016. Tengas en cuenta que el prevaleador del formato fue liberado por la DIAN, sólo hasta el 28 de septiembre del 2018 o sea si bien fue prescrita esta resolución en, en marzo del 2018 hasta apenas hace unos 15 días fue que salió el, el formato o prevalidador. adicionalmente que a diferencia del anterior formato 1732 de conciliación contable se presentaba simultáneamente con la declaración de renta recuerden ustedes que en esta versión anterior de esta conciliación fiscal nosotros debíamos preparar prácticamente o preparar la declaración de renta sobre ese formato de 1732 que se debía presentar simultáneamente o se debía prevalidar en la página de la DIAN simultáneamente con la presentación de la declaración. Era este formato el que te presentaba la declaración. Por supuesto que con el cambio de la renta de las personas naturales a renta cedular y la dramática o drástica variación de los formatos de la declaración de renta hicieron necesario, creo yo, para la DIAN eh, tomarse un poco de tiempo más, lo que además también le representó que las personas naturales que anteriormente presentaban el formulario 110 y que a partir de la prescripción de los formularios de declaración de renta, presentaron su, para personas naturales, presentaron su declaración en el formato 2.10, pues se vieran por fuera de este proceso de conciliación fiscal. Por lo menos por el año 2017 tiene un calendario de vencimiento legal diferente. Ya les había yo mostrado entonces que hay un proyecto de resolución para prescribir el formato 25.17 para quienes presenten su declaración de renta. ...en el formulario 210, con lo cual seguramente debemos irnos preparando para que el próximo año la fecha de vencimiento de ambas obligaciones tributarias, es decir, la presentación de la declaración de renta y la conciliación fiscal seguramente sí sean en la misma fecha. Este es el, el calendario tributario para presentación de la conciliación fiscal de acuerdo a la resolución 20 de marzo 28 del 2018... Empezando en el dígito 0 el 24 de octubre del 2018 y terminando en el dígito 1 el 7 de noviembre del 2018. Por supuesto que será entonces para efectos de las personas que hayan presentado su declaración de renta en el formulario 110 y que adicionalmente cumplan con los topes de ingresos que habíamos comentado anteriormente. Esto ya es procedimiento tributario relacionado con la conciliación fiscal. Entonces cuando haya contingencias en los CIE, es decir, servicios informáticos electrónicos de la DIAN, se podrá cumplir con el deber formal de la conciliación fiscal dentro de los ocho días siguientes al vencimiento final de la presentación de, estas, de esta obligación tributaria. En este caso sería ocho días después del 7 de noviembre. El obligado a presentar información por medio de los servicios informáticos electrónicos deberá verificar el cumplimiento de los requisitos tecnológicos para poder acceder a estos mecanismos, dentro de ellos el trámite del instrumento de firma electrónica. Es decir, no va a haber excusas, tú no puedes tener excusas como que válidas para el incumplimiento como los daños internos del lado del contribuyente en los sistemas, comunicaciones, conexiones de los equipos del informante, estamos hablando del lado del contribuyente. Ni en los daños en el instrumento de firma electrónica, olvido de claves y otros relacionados. No van a ser excusa, por eso hay que planear y prever todas estas situaciones con suficiente tiempo de antelación. No en la misma fecha del vencimiento para efectos de evitar las correspondientes sanciones. Hablamos nuevamente acá del... Régimen sancionatorio, que ya habíamos mencionado anteriormente, el medio por ciento del mayor valor entre el patrimonio bruto o ingresos netos del contribuyente por el año 2017, sin que exceda 20.000 UBTS, estaríamos sometidos eh, potencialmente, porque esto pues lo tasará mediante resolución la DIAN, pero potencialmente la sanción puede ser ...de 637.180.000... ...y para el año 2018... ...de 663.120.000. Muy bien... ...entonces... Eh, ...resulta que... ...para efectos de entender... ...las diferencias entre las bases... Eh, ...fiscales del impuesto... ...el estatuto tributario... ...con respecto a la... ...utilidad antes de impuestos... ...es decir los estándares contables eh, vigentes en Colombia en este momento, debemos ver una serie de conceptos. ¿Qué es la ganancia contable? Es importante que ustedes entonces acudan allí a la NIPIMES o a la NIPLENA. En este caso estamos hablando de la NIP12, párrafo 5, o NIPIMES, el glosario, donde nos describen estos conceptos, que tienen algún efecto sobre la determinación del impuesto a las ganancias y por ende entonces alguna relación con la determinación de la renta líquida, que sería el nombre que recibiría eh, este elemento o este cálculo de los estados financieros para la determinación de la base grabable con la cual voy a hacer el cálculo del impuesto. Entonces la ganancia contable es la ganancia neta o la pérdida neta del periodo antes de deducir el gasto por el impuesto a las ganancias que es lo que conocemos como utilidad antes de impuestos. Ganancia o pérdida fiscal es la ganancia o pérdida de un periodo calculado de acuerdo con las reglas establecidos, establecidas por la utilidad, util, autoridad fiscal sobre la que se calculan los impuestos a pagar o recuperar. Esta sería entonces la renta líquida. Gasto e ingreso por el impuesto a las ganancias es el importe total que por este concepto se incluye al determinar la ganancia o pérdida neta del periodo conteniendo tanto el impuesto corriente como el impuesto diferido. Y es bien importante tener claro este concepto. Entonces, digamos que eh, sobre la base fiscal, que sería la ganancia o pérdida fiscal, yo aplico una tarifa. En el caso de Colombia recordemos que el impuesto es de renta y complementarios y su complementario es de ganancia ocasional. ¿Qué quiere decir esto? Que yo debo aplicar entonces la tarifa correspondiente. Para las personas jurídicas, artículo 240 del Estatuto Tributario, el 33% o 34% como estuvo transitoriamente hasta el año 2017. En este momento estaríamos aplicando el 34% a partir del año 2018, el 33%. Si estamos hablando de personas naturales, entonces aplicaríamos el artículo 241 del Estatuto Tributario, donde podemos ver una tabla progresiva del impuesto de acuerdo con la renta líquida y de acuerdo también con la fuente de los ingresos, lo que conocemos como renta cedular, donde estarían la renta de laborales, la de eh, capital, la de dividendos y la de no laborales. Tarifa entonces que deberíamos aplicar seguramente eh, muchos de nosotros para este efecto de la información financiera versus la información fiscal, estaríamos hablando de rentas de capital, rentas de dividendos y rentas no laborales. <coughs> impuesto corriente, entonces es la cantidad a pagar, recuperar por el impuesto a las ganancias relativo a la ganancia o pérdida fiscal del periodo. En este caso estaríamos hablando de la cuenta, cuentas, eh, impuesto de renta por pagar o de la cuenta saldo a favor. Pasivos por impuestos diferidos, son las cantidades de impuestos sobre las ganancias a pagar en periodos futuros relacionadas con las diferencias temporarias imponibles. Activos por impuestos diferidos, son las cantidades de impuestos sobre las ganancias a recuperar en periodos futuros relacionadas con diferencias temporarias deducibles, compensación de pérdidas obtenidas en periodos anteriores que todavía no hayan sido objeto de deducción fiscal y la compensación de créditos no utilizados procedentes de periodos anteriores. Nos explican cuáles son las diferencias temporarias, eh, las imponibles, las deducibles, la base fiscal de un activo o pasivo. Aquí estamos haciendo referencia a la definición de activos eh, diferidos del Decreto 2649, que si bien ya está derogado, pues de alguna manera nos pueden dar una pauta, por lo menos para el tratamiento contable, dado que todavía nosotros nos apoyamos y, y no está mal, puede ser así eh, en el plan de cuentas. Entonces están haciendo acá la identificación, del artículo 67 de los cargos diferidos donde hacen referencia al impuesto diferido es decir, a mi impuesto a favor en periodos futuros aquí hacen referencia pues a la cuenta que se podría manejar eh, al tratamiento de sus débitos y créditos y también al pasivo correspondiente es decir, al pasivo por impuesto diferido a mis mayores valores a pagar en el futuro vamos a entrar entonces ahora a revisar unos tres casos prácticos y a mirar el tratamiento de esos casos prácticos o de algunas situaciones en el prevalidador de la DIAN de la conciliación fiscal formato 2516 pasemos entonces ahora a revisar estos casos prácticos vamos a revisar el tratamiento de una pérdida fiscal eh, algún cambio en políticas contables con respecto a la depreciación y el manejo de una propiedad de inversión en el caso de de la En el caso de la revisión de la pérdida fiscal tenemos una sociedad comercial que presentó la siguiente información financiera para los periodos informados 2015 al 2017 y entonces se solicita hacer el manejo contable y fiscal de ese impuesto diferido. Aquí vemos entonces cómo fueron sus ingresos y sus costos y gastos por el 2015 presentando una pérdida de 50 millones. En el 2016 presentó una utilidad de 30 millones y en el 2017 presentó una utilidad de 120 millones. Entonces vamos a mostrar cómo sería el manejo del impuesto diferido por pérdidas fiscales en este caso. Esto sí lo vamos a revisar, por supuesto, en hoja de cálculo. Contapymes sabe que su empresa, más que un negocio, es una pasión. No deje las decisiones importantes al azar. Facture, gestione sus recursos y crezca sin límites. Con Contapime, el software de facturación y gestión contable ideal para pymes. Contapyme, simple, rápido y fácil de usar. Entonces, revisemos que tenemos el ejemplo que nos proponíamos en el cual por el año 2015 una empresa tuvo una pérdida de 50 millones, por el año 2016 una utilidad de 30 y por el año 2017 una utilidad de 120 Recuerden ustedes que las pérdidas fiscales pueden ser compensadas en los 12 años siguientes, de acuerdo con la última reforma tributaria. Antes era indefinido, ahora es en los 12 años siguientes. Como yo puedo compensar esa pérdida fiscal, entonces de alguna manera estoy teniendo un activo por impuesto diferido. Esa es la definición de activo por impuesto diferido, es cualquier partida, eh, fiscal que me represente el pago de un menor impuesto en el futuro Estaríamos frente a un activo por impuesto diferido que ya vamos a ver cómo sería su reconocimiento y su tratamiento Inicialmente entonces vamos a multiplicar esta pérdida del primer año por su correspondiente tarifa O sea que aquí tendríamos un menos impuesto, llamémoslo así, de 17 millones de pesos este menos impuesto puede ser entonces eh, tratado como activo por impuesto diferido vamos a ver cómo me copia este, esta fórmula yo no sé si es que debo darle acá F2 para que él me la edite sí como no estoy en un computador con el que estoy familiarizado saben ustedes después pues, de que a veces le tocó no irse familiarizando con su herramienta entonces aquí que tenemos tenemos un menos impuesto de 17 millones en el primer año, un impuesto de 10 millones 200 en el segundo año y de 40.800 en el tercer año. Vamos a hacer por acá una sumatoria de comprobación. Acá nos da neto de impuesto en los tres años, 34 millones y vamos a ver cuánto nos da la base. Nos da 100 millones. O sea que aquí podemos comprobar que efectivamente la tasa efectiva de tributación o tarifa, si es del... 34% que estamos viendo acá en la tarifa ¿cuál sería el tratamiento que debemos darle a esto contablemente? vamos a hacer por acá abajo la contabilización o por acá a un lado mejor vamos a hacerlo por acá entonces ¿qué ocurre? pues tenemos un comprobante donde está la cuenta donde están los débitos y créditos estamos explicando esto pues en vivo entonces entonces eh, me tienen paciencia con los errores, por favor. Entonces, al tener esto de esta forma, bueno, inclusive podríamos crear, llamémoslo una cuenta T, llamémoslo una cuenta T, creémosla acá, que están familiarizados ustedes con la cuenta T. Vamos a crear una cuenta T que corresponda a los movimientos de cada uno de estos periodos. Esta cuenta T la vamos a llamar activo por impuesto, dejémoslo así, por impuesto diferido. En el primer año, ¿qué debemos hacer nosotros entonces? Tenemos una cuenta del gasto o del ingreso, en este caso vamos a decirle 4404 haciendo alusión a la 5404 de impuesto de renta que hay en el plan de cuentas entonces vamos a tener una 4404 ingreso por impuesto a las ganancias y vamos a tener una 171025 que vamos a llamar activo por impuesto diferido Entonces, acá que tendríamos? Tendríamos un menos gasto, o sea, un ingreso, como lo planteamos allí, en el primer año, de 17 millones. Vamos a ponerle acá menos, para que nos quede bien en el asiento contable. Tenemos 17 millones de ingreso por impuesto en ese año, y por supuesto que tenemos un activo por impuesto diferido. ¿Por qué? Porque esto lo vamos a poder compensar en los años siguientes. Y vamos a tener entonces acá unas sumas iguales. Para que esto nos quede bien agradable este comprobante. Entonces vamos a hacer acá la sumatoria de comprobación de este comprobante. Y ese sería el movimiento del primer año. O sea, estamos hablando en este caso del año 2015. Ustedes se preguntarán que por qué esta tarifa del impuesto en el primer año... Es del 34%, cuando en ese año las personas jurídicas tenían renta del 25. Recuerden que teníamos renta del 25, aquí está eh, planteado, y creer 9. Ambos digamos representan un impuesto a las ganancias porque se calculaban sobre una base similar, eh, obtenida a través de las ganancias, y es por esto que entonces eh, lo hemos planteado de esta forma. En estos dos años ya saben ustedes que ya la, eh, la, sobre todo en el 2017, porque el 2015 y 16 serían este mismo supuesto de renta más CRE y en el tercer año sí estaríamos hablando del impuesto de renta a tarifa del 34%. Entonces, tenemos acá el registro de reconocimiento del impuesto a las ganancias proporcionado a una pérdida de 50 millones de pesos. Esta sería... La, la base grabable o pérdida que en ese caso iría en la declaración de renta y este sería el impuesto correspondiente ¿cómo quedaría entonces en esta cuenta T? bueno acá por casualidad me quedó justo en, en donde termina la página vamos a corrernos una columna para poder ver mejor nuestra cuenta T y la acabamos acá de de diligenciar de colocarle su formato entonces, acá tenemos inicialmente este activo por impuesto diferido que corresponde pues, a esta misma transacción contable. Tenemos nuestro activo por impuesto diferido para que veamos el efecto a través de estos años. Aquí estaríamos hablando entonces, digamos, del registro 1 que corresponde al año 2015. Registro 1 corresponde al año 2015, tenemos 17 millones de activos por impuesto diferido. Eso correspondería también a este registro, si quieren le ponemos igual, tenemos el primer comprobante de impuesto a las ganancias que corresponde al año 2015. Ahora, ¿qué pasaría en el año 2016? Observen ustedes que en el 2016 tenemos una utilidad fiscal de 30 millones de pesos y un impuesto de 10 millones 200. Vamos a ver qué tendríamos que hacer con la cuenta impuesto por pagar. Vamos a copiarnos, ayudémonos de este, de este mismo formato, vamos a seguir acá hacia abajo y vamos a hacer entonces el registro 2 que corresponde al impuesto a las ganancias del año 2016. En este caso, ¿qué tendríamos? Entonces, ya no tendríamos como en el año 2015 un ingreso, sino que tendríamos un gasto, por ejemplo, 5404, eh, gasto, impuesto de renta. Vamos a ir abriendo esto un poco. Ok. Este gasto por el impuesto de renta entonces corresponde a los 10.200.000 que calculé sobre esta base grabable de 30 millones. 10.200.000 millones Ok. Muy bien. Ahora, ¿qué ocurre? Vamos a crear por acá otra cuenta T. Vamos a crear por acá otra cuenta T que vamos a llamar ¿qué me pasó acá? ¿cuánto lo puse donde no era? Ok, esta cuenta la vamos a llamar impuesto de renta por pagar o sea que esta sería la 17 10 25 y esta sería la 2404. Bueno, no sé cómo manejen ustedes en sus empresas. Yo acostumbro pues normalmente manejar el, el mismo plan de cuentas con algunas pequeñas modificaciones que incluyen ya el tema de NIF. Pero en un gran porcentaje el plan de cuentas en las contabilidades que nosotros eh, procesamos y preparamos no ha cambiado. Ok. Entonces, recuerden ustedes que en la transacción del 2015 tenemos un ingreso por impuesto a las ganancias y no hubo que pagar impuesto de renta. Solamente estamos reconociendo un activo por impuesto diferido. En la declaración de renta, por supuesto que yo tengo una pérdida y a su vez tengo cero en el renglón de impuesto por pagar. Ahora, en el año 2015, pues esta cuenta del pasivo de renta por pagar no se afecta porque lo que yo tengo es un activo por impuesto diferido que me ha llevado el valor del impuesto cuál sería el crédito acá entonces acá lo que yo empiezo a hacer es a compensar pérdidas como tuve una pérdida por 50 millones y la utilidad del periodo fue 30 empiezo a compensarme la pérdida correspondiente a ese primer año o sea que acá yo tengo suficiente eh, impuesto a favor para compensarme todo el gasto del impuesto. Entonces aquí estarían las sumas iguales. Y empiezo. Digámoslo así. A amortizar. Empiezo a amortizar. Mi impuesto diferido. Vamos a formularlo. Esta es la amortización, correcto. Y entonces aquí estaría el punto 2 correspondiente al año 2016. En impuesto de renta por pagar aún no iría nadie. Ok, vámonos para el tercer año. Espero que me estén siguiendo. Creo que incluso voy pues a un buen ritmo. Casi que muy despacio pues, pero, pero lo importante es que digamos ustedes comprendan el proceso tendríamos acá entonces para el año 3 eh, yo creo que me sirve este mismo escenario me sirve este mismo escenario en el año 3 tendríamos un gasto por impuesto de 4800 de 4800 Muy bien, y todavía entonces tengo por amortizar de estos 17, digamos que tengo todavía, ah bueno, hagámoslo así mejor. Hagámoslo así, hagamos una sumatoria y hagamos otra sumatoria acá. nos quede con buena presentación. Vamos a colocarle una doble línea inferior y una línea arriba. Ok. O sea que todavía tengo ochocientos y en este caso entonces acá en la cuenta estaría 3 del 2017 tendríamos esta amortización de este tercer año Y ya terminaría entonces el saldo de nuestra cuenta y cuánto tendríamos por pagar. Entonces acá ya habría una 24.04 de impuesto de renta por pagar. Okay. ¿Qué pasaría entonces acá? Ya, a este tercer año hemos compensado todas las pérdidas, ya las, las utilidades fueron suficientes para la compensación de las pérdidas y ya lo que debimos fue pagar el impuesto correspondiente a 34 millones. ¿Sí? Este sería el primer ejemplo donde explicamos cuál sería el efecto de una pérdida fiscal en un impuesto diferido. Espero que haya sido de claridad para ustedes este ejemplo y continuemos con el próximo ejemplo. Vamos a la diapositiva. Muy bien, entonces este ejemplo que acabamos de ver, que es el tratamiento de una pérdida fiscal, observamos cómo nos da como resultado un activo por impuesto diferido. ¿Por qué? Porque lo podemos compensar en el futuro. Recuerden que esa es la definición de activo por impuesto diferido. Si puedo disminuir mi impuesto en el futuro, estoy frente a un activo por impuesto diferido. Ahora vamos a ver un caso eh, donde va a haber también un origen a un impuesto diferido por cambio en las políticas contables de propiedad, planta y equipo. Muchos de ustedes en el momento de hacer las políticas contables, cuando definieron el ESFA o bien porque la empresa era nueva y estaban iniciando la definición de sus políticas, eh, tuvieron que hacer algún cambio. Algún cambio en la vida útil de los activos o el saldo de un pasivo o el reconocimiento de alguna propiedad planta y equipo que de pronto ya no era propiedad planta y equipo sino propiedad de inversión. Entonces puede ser de utilidad para ustedes este ejemplo. Una sociedad constituida en el 2010 compró un vehículo en el 2013 en 50 millones de pesos. En Colgave estaba depreciando el vehículo a 5 años. Saben ustedes que el artículo 136 del Estatuto Tributario tuvo un cambio. Había una versión antes de la ley 1819 del 2016 y ya con entrada en vigencia de la ley 1819 pues ha habido un cambio en las vidas útiles anuales. La sociedad hizo un contrato de arrendamiento operativo del activo con otra empresa por un periodo de 10 años, recibiendo un arrendamiento mensual de 2 millones, quedando a cargo del arrendador el pago de gastos de mantenimiento, seguros e impuestos del vehículo. En la definición de políticas contables NIF, dado el análisis financiero de sus diferentes activos, encontró que el vehículo podría utilizarse por la empresa en un periodo de 10 años, al cabo de los les podría venderlo por 10 millones de pesos, valor que definió como residual para este activo. Vamos entonces a ver el desarrollo de este ejercicio en la hoja de cálculo. Entonces tenemos acá en la hoja de cálculo los 50 millones del valor del activo el valor del canon de arrendamiento mensual que va a percibir la empresa por el alquiler operativo del equipo, el valor residual de 10 millones, la vida útil NIF, nos faltaría la vida útil Colgap, que básicamente era fiscal de 5 años, esto es un valor en años. Y entonces creo que con esto podemos desarrollar tanto el cálculo de la depreciación también, cómo podemos eh, identificar las transacciones relacionadas con los impuestos diferidos. Empecemos. Tengamos acá entonces una serie, digamos, de, de periodos, una serie de años, digamos, 10 años, inicialmente 5. Vamos a manejar en esta parte eh, lo que tiene que ver con la depreciación Colgap entonces vamos a ponerle acá Colgap acá tendríamos un costo histórico un costo histórico tendríamos una depreciación del año tendríamos una depreciación acumulada y tendríamos un valor en libros. O también denominado valor fiscal ajustado. Muy bien. Ahora, tendríamos acá el costo histórico de 50 millones. Vamos a colocarle a esto forma de miles. Formato de miles. Tenemos acá 50 millones. Y entonces ya veríamos la depreciación del año. Tenemos entonces que 1, eh, que es el 100%, lo dividimos entre el número de años. Ahí me daría el porcentaje de depreciación de cada periodo. En este caso sería 20% anual a 5 años. ¿Cuál sería la depreciación acumulada? Bueno, suponiendo que este equipo lo hayamos comprado en enero y que lo hayamos tenido que depreciar todo el año... Entonces tendríamos acá la primera depreciación acumulada. Y el valor en libros correspondería al costo histórico menos la depreciación acumulada. Recuerden que muchos supuestos eh, que hacemos en este tipo de ejercicios, pues de alguna manera pueden ser forzados, ¿no? Pero, pero eh, de lo que se trata es de que entiendan ustedes la mecánica. Perdón, yo fijo acá una celda. La celda que debo fijar es esta. Volvemos a copiar. Okay, entonces, este equipo no sé por qué no está actualizando al tiempo las fórmulas. Tenemos acá el costo histórico y tendríamos acá la depreciación acumulada. Vamos a calcular entonces el valor en libros. Como lo pueden apreciar, entonces hemos fijado aquí una serie de celdas con la finalidad de poder calcular año tras año la depreciación acumulada sobre el mismo valor histórico, por supuesto. Igual hemos aquí creado la fórmula para el cálculo del valor en libros, llegando en el quinto año a un valor en libros de cero, en el cual la depreciación alcanza el valor histórico. Esto para efectos de Call gap. Acá sería Call gap. Ahora vamos a hacer una tabla similar a esta para NIF. Exactamente igual, pero con los criterios NIF. Vamos inclusive a utilizar algunos de estos elementos que tenemos acá. Recuerden ustedes que el análisis financiero que se hizo del vehículo correspondía a un periodo de 10 años. Este entonces va a ser NIF. Vamos a rellenar esta serie nuevamente. Para un periodo de 10 años. Muy bien. Ojo con algo. Nosotros acá tenemos un costo histórico. Pero en NIF nosotros debemos. Por el análisis financiero que hicieron en la empresa. Tener en cuenta el valor residual para efectos de determinar el importe depreciable. Entonces, ahí ya viene uno de los criterios de medición NIF, importe depreciable. Ahí viene uno de los criterios de medición NIF que indica que la depreciación se calcula sobre el importe depreciable. Y el importe depreciable, pues, correspondería Ah, el costo histórico vamos a coger este costo histórico de su origen correspondería al costo histórico menos el valor residual que es el valor por el que se puede vender el equipo en este caso el vehículo eh, una vez terminada su vida útil recuerden que los activos tienen vida útil y vida económica la vida útil es todos los años que un activo pueda ser utilizado en la empresa. La vida económica es todos los años que el activo pueda ser utilizado en la empresa o incluso habiéndose vendido y usado en otro lugar. Ya o sea que un vehículo puede tener, por ejemplo, en este caso, una vida económica de 15 años, pero en esta empresa iba a tener una vida útil de 10, que fue lo que la empresa consideró el número de años en el que lo podía utilizar. Entonces, ahora... Calculamos nuevamente la alícuota de depreciación, pero esta alícuota o este porcentaje anual lo calculamos dividiendo 1, que es el 100% entre el número de años de depreciación, en este caso NIF, que sería 10. Muy bien, vamos a cambiarle a esto la presentación, vamos a amarrar esta columna o esta celda muy bien ahora cuál sería la depreciación por año la depreciación por año bueno yo a este yo a este eh, le coloqué depreciación acumulada en realidad si si lo hiciéramos de la manera correcta pues esta sería la depreciación por año la depreciación por año Y la acumulada correspondería a la sumatoria sucesiva de las depreciaciones anuales. Bueno, acá tengo que repasar estas fórmulas. Y pues el valor en libros correspondería al costo histórico... Se puede calcular de ambas formas, menos la depreciación acumulada. Aquí podemos fijar la celda. Vamos a ver si me funciona. Ok, muy bien. Lo mismo haríamos ya, pero para la depreciación NIF. Entonces, recuerden que debo determinar en NIF inicialmente y de acuerdo con mis políticas... Si definí importe depreciable, esto es importante. Perdón, si definí valor residual del activo. Porque si definí valor residual del activo, no puedo depreciar el 100%. Debo hacer el cálculo del importe depreciable que corresponde a restarle al costo histórico el valor residual. Muy bien. Ahora, vamos a calcular la depreciación. Vamos a insertar acá la columna como lo hicimos en ColGap. Vamos a calcular la depreciación del año y la correspondiente depreciación acumulada. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería la depreciación del año? Ya no calculo entonces, sobre el costo histórico, sino sobre el importe depreciable, la depreciación del periodo. Vamos a ver si aquí está bien fijado esto. Sí, está bien fijado. Vamos ahora a fijar esta celda también. Ok. Vamos a calcular la depreciación acumulada. Vamos a calcular el valor en libros. Vamos a arrastrar las celdas. Para los 10 años. Vamos a recorrer esto, esta última fila sobra, vamos a recorrer esto, bueno esta fórmula hay que corregirla. el valor en libros paso acá falta fijar una celda falta fijar esta celda vamos a ver si funciona por acá con pegar fórmulas bueno igual tengo que editar nuevamente muy bien ok observen ustedes que el valor en libros final corresponde al valor residual valor en libros final vamos a comprobarlo valor en libros final igual a el valor residual me debe dar 0 y ese es el valor que debe quedar en libros acá estamos hablando en el criterio NIF este es el criterio NIF ahora qué debemos hacer vamos a calcular el estado de resultados para cada escenario es decir, para el escenario NIF y para el escenario Colgaf teniendo en cuenta que de acuerdo con el enunciado del ejercicio, quien es el arrendatario del vehículo, asumía todos los gastos de seguros, mantenimiento y demás. Entonces vamos a hacer el estado de resultados para cada caso para poder proyectar el cálculo del impuesto corriente y del impuesto diferido. Entonces tenemos, vamos a hacernos por acá en Colgap, vamos a hacernos frente a Colgap, y entonces vamos a tener unos ingresos y unos gastos. Básicamente, los ingresos van a ser los arrendamientos y los gastos van a ser las depreciaciones. No va a tener, en este ejemplo simple, no van a tener más, eh, digamos, transacciones económicas los estados financieros de esta empresa. Entonces, ¿cuáles serían los ingresos? Serían... Los 2 millones mensuales, por supuesto que por 12 meses al año. Serían 24 millones eh, los ingresos. 24 millones. Vamos, vamos a darle a ver. Démosle qué presentación le damos a esto. No sé si me convenga así. Bueno, ya, ya miraremos. Y los gastos equivaldrían a la depreciación acumulada. Los gastos serían, perdón, a la depreciación de ese de ese año, en este escenario de 5 años estos serían los gastos, vamos a colocar acá el año entonces estamos hablando de que esto empezó en el 2013 2013 entonces eh, voy, a, voy a moverme un poco acá en esta parte, voy a moverme una cantidad de filas que me permita hacer todo este escenario arriba para que les quede más, eh, digamos, ordenado y puedan ustedes entender claramente la diferencia del tratamiento colgap anif Entonces, acá tenemos 2013. Creo que nos iríamos hasta el 2023. Okay. Muy bien. Entonces, en este escenario, digamos que siempre... Vamos a amarrar esta celda acá para que tengamos siempre los mismos ingresos. Incluso no necesitamos ver eh, todo el ejercicio. Con una parte del entendimiento del impuesto diferido sería suficiente. Yo creo que acá sí puedo copiar. Y de acá para abajo sería cero. La depreciación en el escenario colga Okay. ¿Cuál sería entonces la utilidad antes de impuestos? Para cada año sería el ingreso menos el correspondiente gasto. Recuerden que no tenemos sino gasto por depreciación. ¿Cuál sería el impuesto? Trabajemos con una tarifa del 34%. Esta tarifa pues, puede cambiar. Trabajemos con esa por comodidad. Muy bien. Este sería nuestro escenario de estado de resultados para estos 10 años de Colgap. Recuerden ustedes que el impuesto diferido está expresando una diferencia entre el impuesto calculado con criterios fiscales y el impuesto calculado con criterios financieros. Vamos a hacer entonces el escenario NIF. Yo creería incluso que me conviene... Creería incluso que me conviene, en lugar de haber incluido estas filas acá, me conviene por efectos de comparación, colocarlo a un lado. Vamos a colocar a este lado el escenario NIF. Entonces tenemos los mismos años, los ingresos inclusive son los mismos. Podríamos colocarlo acá. Están los ingresos igual, pero vamos a ver los gastos, que en este caso sería el gasto por depreciación. Entonces, vamos a... traer... el gasto anual de depreciación. Creo que cogí la cifra que no es. Permítanme, por favor. Ok. Bien. Yeah. <sniffs> empiezan a observar ustedes las diferencias entre la utilidad antes de impuestos en uno y en el otro escenario ya empiezan a haber diferencias es decir que si, que si yo estuviera en este momento calculando el impuesto empezaría a encontrar unas diferencias entre la base financiera y la base contable y la base contable Y entonces, por consecuencia, estaríamos empezando también a identificar una diferencia entre el impuesto eh, para efectos financieros y el impuesto para efectos contables. O fiscales, más bien. La, una diferencia entre el impuesto para efectos financieros o contables con respecto al impuesto para efectos fiscales. Entendiendo cómo fiscal... Este call gap. Y como financiero, este NIF. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tendremos un gasto por impuesto. Es el que calculo con criterios financieros. Gasto por impuesto. Y una diferencia. Una diferencia una diferencia entre el impuesto fiscal y el impuesto financiero o NIF ¿cuál es esa diferencia? entonces miremos, para el primer año el impuesto financiero era 6.800 cuando eh, fiscal era 4.760 vamos a hacerlo vamos a hacerlo a ver que me conviene más yo creo que me conviene más este escenario vamos a copiar esta fórmula okay. observen ustedes que este 3.400.000 es justo la diferencia o el impuesto que corresponde al valor residual. Vamos a ver acá. En, en NIF. En NIF. Perdón que me fui. up. NIF. ¿Dónde tengo mis cuadros de depreciación? Acá. Esto es lo que estoy buscando. Observen ustedes que en NIF tengo un valor residual. Que la depreciación no es sino de 40 millones. Que al final me va a quedar un saldo. De 10 millones en valor en libros y esos 3 millones 400 que estamos viendo acá corresponden al impuesto de ese valor residual. Ok, entonces, ¿cómo sería la cuenta y la contabilización del impuesto diferido? ¿Cómo sería? Entonces, vamos a crear por acá una, un registro contable de cuenta de débitos y de créditos y vamos a crear por acá. Nuestra acostumbrada cuenta T. Esta cuenta T, bueno, ya miraremos si es activo o pasivo por impuesto diferido. Observemos. El gasto de impuesto es 6.800. Sin embargo, con la base fiscal, el gasto de impuesto es 4.760.000. ¿Qué quiere decir? Que mi impuesto eh, financiero es superior a mi impuesto fiscal, con lo cual yo tendré que pagar en el futuro 2.400.000 pesos más de impuesto, por lo cual estoy frente a un pasivo por impuesto diferido. Entonces, ¿cómo sería? Vamos a hacerlo acá incluso año por año. Acá igual hagámoslo año a año. Entonces, ¿qué tendríamos acá? Bueno, por supuesto que estamos hablando de estos mismos años, ¿no es cierto? De estos mismos, 2013, 2014, 2015, 16. Estamos hablando de estos mismos años. Entonces, entonces ¿qué tendríamos acá? Tendríamos en el, en el primer año, teníamos, tendríamos un gasto por impuesto, gasto por impuesto a las ganancias, de seis millones ochocientos base financiera base financiera tendríamos un un pasivo impuesto de renta impuesto de renta por pagar de la base fiscal Y tendríamos un pasivo por impuesto diferido porque van a ser mayores impuestos que debo pagar en el futuro correspondiente a la diferencia entre el impuesto fiscal y el impuesto financiero. Y aquí tendríamos nuestras sumas iguales. Y en la cuenta T de pasivo por impuesto diferido, tendríamos aquí inicialmente este valor. Ahora, ¿qué ocurre? Esto va a ocurrir, esto va a pasar... Se va a presentar para todos los años. Perdón, yo ubico esto a esta misma altura. Voy a insertar acá unas cuantas filas. A ver si me queda a la misma altura. Creo que se me fue una de más. Sí. Ok, vamos a ver que quede justo. Sí, listo, muy bien. Entonces, esto va a ocurrir hasta el año, observemos, hasta el año 5, que era el mismo escenario, mientras hice depreciación con el GAP. Hasta el año 5 voy a, tener, voy a ir acumulando este pasivo por impuesto diferido. Vamos a hacerlo a cada uno de los años. Entonces, 2 y 3 son 5, hasta acá. Muy bien. Pero, ¿qué ocurre a partir del año 6, donde yo ya dejo de depreciar, Call Gap, donde dejo de depreciar Call Gap y solamente tengo depreciación NIF, que ya este impuesto aumenta. Observen ustedes que este impuesto aumenta. Entonces ahí ya lo que va a empezar a hacer es que con base en esta diferencia, ¿sí? va a ir disminuyendo este pasivo por impuesto diferido. Es decir, que para estos años yo lo que debo hacer es irme consumiendo, perdón, ir pagando ir pagando, ahí no debería ir consumiendo y no ir pagando este eh, pasivo por impuesto diferido. Vamos a mirar aquí con qué saldo me queda y cómo sería el tratamiento. Vamos a darle estética a esto un poco. Ok. Vamos a revisar esto. Entonces, ¿cómo sería el registro contable del impuesto? Entre financiero, ¿no? Entre el año 6 y el año 10. ¿Cómo sería? Vamos a revisar. Básicamente sería coger. Esto mismo. Vengamos por acá. Frente a donde empezó el año 5. O sea aquí estaría bien. Para efectos de su ilustración. Que seguramente a ustedes les comparten. Este ejercicio. Entonces ya acá. El impuesto de renta por pagar. De acuerdo a a los eh, anexos de depreciación el impuesto de renta por pagar acá ya va a ser 860 y vamos a estar disminuyendo el pasivo por impuesto diferido en el millón 360 vamos a verificar acá estas eh, sumas iguales Ok, y ahí quedaría entonces la explicación del tratamiento del impuesto diferido en este cambio de políticas contables. Así se daría el registro hasta el año, hasta el año 10. Perfecto, muy bien. Ya podemos pasar entonces a la diapositiva para que revisemos el tercer ejemplo. Con este ejemplo entonces acabamos de ver el tratamiento del impuesto diferido en cambios en las políticas contables. En este caso, en el cambio de la política en el tratamiento de un vehículo en propiedad planta y equipo. Vamos ahora a ver otro caso que también puede presentarse con alguna frecuencia en sus organizaciones, como es el tratamiento de una propiedad de inversión. Recordemos que antes de la entrada en vigencia de las normas internacionales de información financiera, todos los activos de la empresa, los activos fijos, nosotros los teníamos en la cuenta o en el grupo de propiedad planta y equipo. Ya después, con la entrada en vigencia de las normas internacionales de información financiera, yo debo saber si el equipo va a ser utilizado por la empresa o eventualmente si este va a ser arrendado o se tiene para generar plusvalía y eh, obtener una utilidad en el futuro dada la venta de este, de este bien. Entonces, cuando ese sea el caso, que sea para arrendamiento o para obtener plusvalía del bien, lo vamos a tratar como propiedad de inversión. Eh, vamos a ver este ejemplo, el caso 3, de propiedad de inversión, en el cual una sociedad constituida en el 2012 compró en el 2015 por valor de 100 millones un bien inmueble con el objeto de alquilarlo. Dada la facilidad de obtener el valor comercial del bien, Año tras año, la sociedad ha sido informada por su asesor inmobiliario de los siguientes valores para el bien inmueble. En el 2016, 120 millones. En el 2017, 150 millones. En el 2018, 180 millones. La sociedad ha percibido ingresos a razón de 20 millones por concepto de arrendamientos y ha decidido vender el inmueble en el 2018 por su avalúo comercial. Entendamos acá cuando dice la sociedad ha percibido ingresos a razón de 20 millones es por año por concepto de arrendamientos. Procedamos entonces de esta forma a revisar en la hoja de cálculo cómo sería el tratamiento del impuesto diferido para este caso. En el desarrollo de este caso 3, en la hoja de cálculo, entonces tenemos el valor de compra en el 2015 y los avalúos posteriores que representan una variación al valor razonable. En este caso, eh, deberíamos revisarlo de acuerdo a la sección 16 de la NIPIMES. Igual tenemos acá el arrendamiento anual que vamos a recibir del inmueble y cómo sería el tratamiento financiero desde el punto de vista fiscal. Desde el punto de vista fiscal, únicamente yo tendría el ingreso correspondiente a los arrendamientos. Por simplicidad del ejercicio, no hemos incluido algunos gastos relacionados con bienes inmuebles como mantenimiento, impuesto predial y otros, que quizás sean procedentes como deducción de este tipo de inmuebles. Solamente eh, tenemos el ingreso sin ningún gasto, esta sería nuestra utilidad antes de impuestos, o más bien nuestra renta líquida agravable o ganancia fiscal, eh, obteniendo un impuesto a las ganancias, o un impuesto de renta por cada año de $8.160.000. Desde el punto de vista NIF, ya le deberíamos dar un tratamiento diferente en el aspecto financiero yo quiero que revisemos en este momento la sección 16 de la -Pymes. primero indicarles de que esta es la versión 2015 de la AniPymes que descargamos como les mostré al principio de la sesión de la página del consejo técnico de la contaduría pública en esta página que es la 2 se encuentra el índice donde ustedes pueden encontrar de la 1 a la 10 todas las secciones generales o transversales a cualquier empresa en NIF. En la sección 16 vamos a revisar lo que tiene que ver con propiedades de inversión. Simplemente escribo en la búsqueda de, de mi aplicación para PDFs la sección 16, le doy buscar, él viene a la sección 16 y allí ya vamos a mirar es los criterios de medición. Acá en el criterio de medición dice que inicialmente se reconocerá el costo. Observen acá el costo. Y dice que en la medición posterior se puede hacer al costo o a valor razonable siempre que, no sea, eh, siempre que no se requiera un esfuerzo desproporcionado para la determinación de ese valor razonable. De esa forma lo hicimos en el ejercicio previendo que tenemos un agente inmobiliario que permanentemente nos puede informar el nuevo avalúo que es el que tenemos en la, formación, en la información inicial del ejercicio. ¿Cómo sería entonces el estado de resultados NIF? Como esta valoración del, del inmueble yo la debo incluir en resultados, entonces la utilidad financiera sería correspondería al total de los arrendamientos más el total de la plusvalía o de mayor valor del inmueble, con lo cual me cambiaría la utilidad antes de impuestos. Seguimos en el supuesto de que no hay gastos para cada uno de estos años. Así el impuesto a las ganancias con una base financiera sería diferente del impuesto a las ganancias con una base fiscal. Observen ustedes la diferencia en los impuestos. En el primer año, como no hubo mayor avalúo, no hubo diferencia, pero a partir del segundo año la diferencia corresponde a la tarifa del impuesto correspondiente a la plusvalía. Hemos hecho acá un pequeño cambio en el cual eh, hemos calculado... Observen ustedes acá en la fórmula, hemos calculado una parte del impuesto con base en la tarifa general del impuesto de renta y otra con el 10%. Recuerden ustedes que los bienes inmuebles que yo posea por más de dos años están sometidos a la tarifa de ganancia ocasional y no a la tarifa del impuesto de renta. Por eso el cambio que aquí hemos presentado en el cálculo del impuesto. Y similar a un ejemplo que ya habíamos visto anteriormente en el cambio en las políticas contables hemos hecho paralelo al, al cálculo de las utilidades financieras y fiscales el cálculo del impuesto diferido que para el primer año sería de 6.800.000 para el segundo año de 3 millones, para el tercer año de 3 millones pero observen acá en el inicio del año 3 que hacemos un ajuste del 24% que corresponde al 34% de la tarifa general menos 24% de ajuste quedaría en un 10% de la ganancia ocasional. Observen ustedes que el impuesto, el pasivo por impuesto diferido al final de este registro contable es de 8 millones. Que sería proporcional al 10% de las plusvalías obtenidas. ¿Por qué es 8 millones? Porque... Eh, dado que han pasado dos años con respecto a la compra del activo en el evento en que hiciera una venta, estaría sometido a la tarifa de ganancia ocasional y no a la tarifa del impuesto de renta. Entonces espero que con estos casos sea de valor para ustedes y puedan ustedes allá eh, en los ejercicios cotidianos que tienen en el día a día con sus empresas donde quizás se vean expuestos a este tipo de eh, decisiones tengan ya la capacidad de ustedes de abordar este tipo de ejemplos. Vamos a ver cómo eh, estos ejemplos y quizás algunos otros dos o tres comentarios finales eh, les permitan a ustedes llevar esta información al formato 2516. Vamos entonces a este formato 2516 y ya para eh, dar por concluida esta sesión de capacitación que espero haya sido de su agrado. Nosotros hicimos, por supuesto, la descarga del formato 2516 y la instalación del mismo. Se instala como cualquier otro prevalidador de la DIAN, como el prevalidador para información de relevancia tributaria o cualquier otro prevalidador. Es bueno que ustedes observen que acá hay una serie de documentos importantes, sobre todo este que dice ayuda, ver ayuda. Es importante porque en este documento, pues, además de explicar las características propias además de explicar las características propias del formato 2516 explican también paso a paso el tratamiento para las diferentes partidas voy un poco rápido por acá porque mi intención es llegar pronto al lugar donde se explica eh, uno a uno el tratamiento de las diferentes partidas contables observen acá que está el tratamiento del patrimonio explican qué es valor contable cuál es el efecto de conversión por eh, diferencias en tasa de cambio, qué significa la columna menor o mayor valor fiscal y posteriormente cuál es el tratamiento que se le debe dar a las diferentes partidas del patrimonio o de ingresos o de costos y deducciones. Entonces es importante incluso que mientras se van familiarizando con la herramienta pues utilicen eh, estas buenas instrucciones que da acá para el diligenciamiento del formato. Yo ya debo tener por acá el formato abierto, entra uno al formato como a cualquier otro prevalidador Esperemos a que cargue un poco. Muy bien, entonces ya abierto el formato 2516 y habiendo diligenciado la carátula, ustedes por complementos pueden ir a las diferentes hojas donde van a poder colocar su información. Vamos a entrar a la hoja de patrimonio y vamos siempre a, a ver renglón por renglón o fila por fila de izquierda a derecha, por ejemplo, acá tendríamos eh, los activos, estaríamos en el patrimonio, tendríamos los activos y estaríamos en efectivo y equivalentes de efectivo. Observen que tenemos la cifra valor contable, que es como tienen ustedes la información financiera de acuerdo a los nuevos marcos técnicos, normativos, financieros y contables. Tenemos el efecto de conversión que es a la tasa de cambio cuando preparamos información financiera en otras monedas diferente al peso colombiano. El menor o mayor valor fiscal que nos va a dar como resultado el valor fiscal que ustedes tendrán en su declaración que presentaron en el mes de abril. Ahora, si revisamos por ejemplo el efectivo, digamos una empresa que tenga 2 millones de pesos en efectivo, pero que a su vez en equivalentes de efectivo, por ejemplo, tenga un cupo de sobregiro de 5 millones, que se debe reconocer de acuerdo con los nuevos técnicos marcos normativos, en la contabilidad entonces ustedes bien tendrían en contabilidad esos 5 millones pero pero no los tendrían fiscalmente porque no son un pasivo que hayan utilizado entonces utilizarían la columna menor valor fiscal este sería el ejemplo de uno de los tratamientos que se puede hacer en eh, en el formato de conciliación fiscal y que seguramente un ejemplo como estos nos va a afectar a todos en nuestras contabilidades, bien sea por cupos de sobregiro, por créditos rotativos o de tesorería y también por cupos de tarjetas de crédito, para que lo tengan en cuenta. Vamos a mirar otro ejemplo eh, relacionado con, con los, los casos que acabamos de, de observar. Entonces tendríamos acá eh, en propiedades planta y equipo, por ejemplo, en edificios, vamos, quiero mirar si sí, sí, acá eh, tengo otra opción, ok, listo. Entonces, recuerden que, recuerden que nosotros hicimos el tratamiento de unos vehículos, otras propiedades, planta y equipo. Mírenlo acá. Entonces, ¿qué ocurre? Si venimos y, y revisamos el ejemplo del caso 2 de cambio en la política contable, nosotros tenemos... Un valor en libros, creo que lo tengo acá abajo, NIF, tendríamos un valor en libros NIF, ¿en qué año estamos? Como estamos presentando la información del año 2017, bueno, este vehículo no habíamos indicado en qué año lo habíamos, lo habíamos adquirido. Vamos a hacerle un tratamiento, digamos, a este eh, caso 1. Entonces resulta que el valor en libros que yo tengo de este vehículo es de 46 millones, Ese sería el valor en libros, que es mi valor NIF. Ahora vamos a mirar a la misma altura cuál sería el saldo eh, colgado. Sería 40 millones. Entonces, menor valor, 6 millones. Acá yo tendría, si ese fuera mi único activo, eh, debo tener acá en el saldo fiscal 40 millones. Por supuesto que usted deberá tener sus registros de control de detalle o la explicación de por qué este valor financiero de 46 millones fiscalmente es un valor de 40 millones. Ya usted sabe que la explicación es por la diferencia en la política contable de depreciación que en un caso, en el caso financiero, se deprecia 10 años incluso con un valor residual, o sea que el importe depreciable es diferente del costo histórico, como ya lo explicamos en su correspondiente caso. Y por último vamos a revisar acá lo relacionado con la propiedad de inversión que veíamos en el caso 3. Entonces observen que yo tengo acá propiedades de inversión que las puedo medir al costo o al valor razonable. Nosotros decidimos por medirlas al valor razonable. Vamos a ubicarnos en los casos en el año 2017. Este es el caso 3. Vamos a ubicarnos en el año 2017. En el año 2017... Esa eh, propiedad valía entonces 150 millones de pesos. 150 millones de pesos. Que es el avalúo que yo pude obtener de mi asesor inmobiliario. ¿Qué ocurre? Como para efectos de las declaraciones de impuestos. Todos los activos deben ser reconocidos a su costo histórico. Entonces yo acá también tendría un menor valor de 50 millones de pesos, con lo cual llegó al costo histórico del inmueble de 100 millones. Bueno, son muchos más los casos que podríamos resolver, sin embargo pues el tiempo es limitado y ya habrá una nueva oportunidad para que quizás abordemos un ejemplo completo de formato 2516 y así explicarles algunas otras diferencias. Contapimi, software de facturación y gestión contable para pymes, simple, rápido y fácil de usar. Muy bien amigos, hemos llegado al final de esta sesión de conciliación fiscal. Espero que les haya gustado, que sea de utilidad para ustedes y que lo puedan utilizar día a día en sus empresas. Eh, ya ustedes entonces, de acuerdo a lo que hemos visto en esta sesión y quizás otras inquietudes que tengan en el desarrollo de sus trabajos quieran hacer algunas preguntas, no queda para mí más que expresarle a Contapime y a ustedes el agradecimiento por haber estado conmigo durante estas dos horas y pues darles las gracias y desearles un buen rumbo en sus actividades cotidianas. Un feliz día para todos. Oiga, ¿qué es esa maravilla de Contapime? No, no, no, no, amanecí totalmente enamorada. Me va a rendir el día facturando impresionante, qué cosa tan mágica. Bueno, muchísimas gracias a todos los participantes, eh, muchísimas gracias también al doctor Francisco por su intervención, esperamos entonces que este tema eh, quede claro para ustedes. De igual forma los invitamos a que nos acompañen el día de mañana nuevamente, en la cual tendremos una sesión en la cual vamos a ver la implementación de este formato en Contapyme y también vamos a tener respuesta a las preguntas que ustedes nos han planteado en la sesión del día de hoy, al igual que a las preguntas que eh, ustedes nos realicen en la sesión del día de mañana. Doctor Francisco, muchísimas gracias. Marcela, a ti muchas gracias, a Contapyme y a todos los que durante estas dos horas han seguido esta sesión, espero que sea de utilidad para ustedes en el desarrollo de sus actividades diarias. Un feliz día para todos. Muchísimas gracias y los esperamos en la sesión del día de mañana. ¿Está buscando un software contable fácil de manejar? Contapime NIF, el software contable para pymes, simple, rápido y fácil de usar. Es la oportunidad de sistematizar todas las áreas de su empresa, contabilidad, cartera, facturación e inventarios, punto de venta, activos fijos, costos de producción y mucho más. Digite su contabilidad local y obtenga la contabilidad NIF automática. Tome decisiones acertadas, cree informes contables, financieros y comerciales en tiempo real. Crecemos con usted. Inicie con los módulos básicos y escale en la medida que su negocio lo requiera. Lo acompañamos con asesores expertos que le darán un soporte técnico cinco estrellas. Acceda a un software contable siempre a la vanguardia. Contapini, su mejor opción.